Mi nombre es Juliana Rosas Rodríguez y estoy haciendo un proyecto en colectivo junto a mis vecinos que pertenecen al colectivo Barrios del Mundo. Ha sido un descubrimiento eh, del lugar donde vivo porque no se suele hablar de paseo dentro de los lugares cotidianos. Entonces ha sido también un descubrimiento en sí del lugar, de las historias del lugar, de las personas que lo habitan, de sus problemáticas. durante cuatro meses casi cinco eh, en la escuela y fue con la técnica de grabado en linoleo eh, eran tamaños de pliego, entonces los tallábamos con unas cuchillas que se llaman gubias. Cada pliego lo hacíamos de cuatro o cinco personas, las impresiones igual. Y pues bueno, logramos sacar seis motivos, incluyendo unos stencils, donde los vamos a poner en ciertas zonas que identificamos en el barrio. Este proyecto de tesis se viene trabajando desde finales de enero y comienzos de febrero hasta el momento. Entonces, ¿qué era lo que nosotros hacíamos? Eh, aplicamos una técnica pues, bueno, que ya aplicarán los, eh, los estudiantes de, de artes visuales. Eh. Buscamos, porque es un proceso colectivo, hacer un reconocimiento del lugar donde vivimos, eh, de las cualidades del lugar que tiene y de cómo los afectos han construido este lugar, porque... Eh, creemos también, pues, o oh, bueno, desde el proyecto se piensa que el lugar es un espejo de sus habitantes, entonces hay muchas características dentro del lugar que reflejan quienes lo habitan. El ejercicio que estamos haciendo es una golosa que parte de una serie de prácticas artísticas que estamos haciendo en colectivo y está en especial se está disponiendo en las zonas del miedo que están dentro del territorio donde vivimos, las zonas del miedo se relacionan con los lugares que venden sustancias psicoactivas, eh, atracos o que están muy solas. La propuesta que hace eh, nos invita a volver a recorrer nuestro barrio pero con otra mirada. Aún nosotros que también en otras ocasiones hacíamos ejercicios de cartografía, este proceso nos volvió a poner como la piel de otra manera en el territorio. que Es un ejercicio que nos ha brindado la oportunidad de volver a conocer nuestro territorio y más que conocerlo es volver a sentirlo o empezar a sentirlo, ¿no? Y cómo entender mmm, que a partir de las prácticas de algunas personas, el territorio se va cargando de emociones, ¿sí? Se puede decir así, se va cargando como de, de ciertas sensaciones, como el miedo, como la tranquilidad, como la relajación, como hay ciertos lugares específicos que emiten estas sensaciones y como la gente en sí ya lo reconoce de esa forma.